Muchas cosas han cambiado desde aquellos días en los chicos del barrio Yo cambié, pero hubo alguien que nunca cambió ¡Guero! ¡Traje comida china! Número 3, aún me sigue visitando Número 3, resultó ser una gran chica, amable, inteligente Creció para volverse el orgullo de su familia Yo, a pesar de odiar el piano, me volví muy bueno en ello y terminé tocando en bares y cafés. A pesar de haberme vuelto un vicioso, y que cada vez nos volvíamos más distintos, ella nunca dejó de sonreírme. No sé por qué pierde el tiempo conmigo. Este lugar es un desastre, ¿no te ayudó a limpiar la semana pasada? Lo siento. De no ser por mí, solo comerías comida chatarra. La comida china no es tratamiento saludable, ¿sabes? Mierda. Ella es muy bella. Espera, ¿eso es cerveza? ¿Qué estás mirando, bro? ¡Dame eso! Sabes que no puedes tomar alcohol. ¿Qué está pasando?